Hola qué tal les habla Eduardo Soto y vengo acá a desearles un feliz Navidad y próspero año 2023. Muchísimas gracias por sintonizar con nosotros y estar con nosotros siempre. Eh, yo les pido a ustedes que estén con sus familias, que es muy importante, es lo único que realmente uno tiene en este mundo. Obviamente nuestro Señor que está en el cielo. Así que eh, Merry Christmas. Los quiero mucho y nos espero la año que viene.